Hace una semana les dije que una de las causas del caos informático de la Administración de Justicia Española era la peculiar interpretación que en los primeros años 90 el Tribunal Constitucional había hecho de la distribución de competencias que, en materia de justicia, establecía nuestra Constitución. A fin de que sea comprensible para quienes no conocen el funcionamiento de la Administración de Justicia Española, voy a tratar de justificar mi afirmación de la manera más sencilla posible, lo cual, necesariamente, hará que no sea rigurosa hasta el extremo, pero creo que será suficientemente ilustrativa. Veamos. Si a cualquiera de los españoles o españolas se les pregunta dónde está la justicia, lo más probable es que señalen el edificio de los juzgados de su partido judicial. Y en parte es verdad, pero no del todo. La justicia es uno de los tres poderes del Estado, es el llamado poder judicial, pero nada o casi nada de lo que vulgarmente consideramos justicia es poder judicial, sino que pertenece al gobierno. Por ejemplo, el edificio de los juzgados no pertenece al poder judicial, sino al gobierno, del mismo modo que los funcionarios que trabajan dentro del juzgado no son funcionarios del poder judicial, sino del gobierno. Los jefes de estos funcionarios no son tampoco funcionarios del poder judicial, sino que dependen del gobierno. Sí, los letrados de la Administración de Justicia no son poder judicial, sino poder ejecutivo. Y del gobierno son también los muebles, ordenadores, sistemas informáticos y hasta el bolígrafo BIC y los folios que el juez usa para tomar notas en sala. La silla donde se sienta y la pantalla que mira el juez son por supuesto también propiedad del poder ejecutivo. ¿Y si esto es así? ¿Dónde está en España el Poder Judicial? Pues... única y exclusivamente dentro del cerebro del juez. Este juez que no es jefe de los funcionarios que le asisten y no puede hacer nada por sí mismo salvo que lo pida al Poder Ejecutivo, al gobierno es el último reducto del Poder Judicial. Un reducto que desde hace unos 40 años viene siendo asediado por gobiernos que, sistemáticamente, les retiran competencias procesales para asignarlas a funcionarios del gobierno. Los gobiernos justifican este asedio con razones de eficiencia y de mejor asignación de recursos. Pero nos se engañan. Tras esa coartada, se oculta la voluntad perpetua y constante de los gobiernos de controlar al poder judicial. Y ahora que ya saben cómo funciona la administración de justicia, veamos cómo este funcionamiento ha dado lugar al caos informático que padece la justicia española. Durante los años 80 nuestro país estaba adaptándose al novedoso estado de las autonomías que había diseñado la Constitución de 1978, la cual, declaraba inequívocamente en su artículo 149 quinto, que el estado tenía competencia exclusiva en materia de administración de justicia teóricamente la administración de justicia era competencia exclusiva del estado y no podía ser transferida a las comunidades autónomas entonces qué pasó pues pasó que las comunidades autónomas se aprovecharon de esa avidez tradicional de los gobiernos por controlar la administración de justicia. Como les dije antes, ni los juzgados, ni los funcionarios, ni los letrados de la administración de justicia, ni el mobiliario, ni los sistemas informáticos eran del poder judicial, sino del gobierno. Y las comunidades autónomas razonaron con ingenio que si todo eso no era poder judicial, sino poder ejecutivo... ...sus competencias debían ser transferidas a las comunidades autónomas. El debate llegó hasta el Tribunal Constitucional. El gobierno sostenía que la administración de justicia existente... ...era verdaderamente la administración de justicia... ...de que hablaba la Constitución. Las comunidades autónomas sostenían justo lo contrario... ...que aquello no era administración de justicia sino unos medios que el gobierno disponía para auxiliar a la verdadera administración de justicia. Finalmente, el Tribunal Constitucional resolvió que aquello era una administración de la administración de justicia y la competencia en materia de medios informáticos quedó en manos de las comunidades autónomas que tenían transferida esa competencia. Con las competencias transferidas, las comunidades autónomas muy bien podían haber financiado un sistema informático común a todas, de forma que todas contasen con el mismo sistema y todo ello a un coste de tan solo una séptima parte. Sin embargo, nuestros políticos prefirieron otra solución. Cada comunidad elaboró un sistema informático propio, de forma que el conjunto de España gastó siete veces más dinero para conseguir no ya un sistema único, sino siete sistemas distintos que, además, no se conectaban bien. Repitámoslo. Hemos gastado más de siete veces el dinero necesario para conseguir no un sistema siete veces mejor, sino siete veces peor. Nuestros políticos, en muchas encuestas figuran como el primer problema al que hemos de hacer frente los españoles y sin duda, si nos fijamos en barbaridades como esta, las encuestas tienen razón. Pero aquí a nadie se le cae la cara de vergüenza por este desastre que ha estado en la raíz de algunos crímenes terribles debido a su ineficiencia. Por eso les dije en el podcast anterior que los más de 400 millones de euros que la Unión Europea ha concedido a España para reformas informáticas serán tirados a la basura en gran parte. Porque el diseño de nuestros sistemas informáticos presenta problemas insolubles de raíz. Problemas que al ser de naturaleza política nadie quiere arreglar. Y es por eso que ya, de principio, los 400 millones se han repartido entre todas las administraciones causantes del desastre. Y como el político español es el único animal que tropieza siete veces en la misma piedra, en lugar de arreglar un diseño defectuoso, trataremos de hacerlo funcionar a base de parches y apaños que se venderán a la opinión pública con alaraca y estrépito de prodigios informáticos, hablando de algoritmos y de inteligencia artificial, y de todas esas pamplinas y humo con que nuestros políticos tratan de engañarnos y engañarse. Nuestros sistemas informáticos judiciales son catastróficos por diseño. Pero eso no importa cuando de gastar se trata, aun cuando hayamos de gastar siete veces más para obtener una solución siete veces peor. Y la semana que viene les espero. Ojalá esta les vaya bien.